Julián Cabrera, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal de San Francisco de Macorís, dijo, aún las ventas son mínimas, espera conforme se acercan los días festivos de la época navideña, estas aumenten. Bueno, nosotros siempre, eh, tradicionalmente, la fiesta de Navidad eh, se activan siempre, pero eso es a partir del día 12, más o menos, 12, 15, de ahí en adelante, cuando uno viene a sentir... Eh, la fortaleza del movimiento económico de la, de la población porque todavía no se está moviendo la situación no se está sintiendo este eh, que se muevan recursos económicos con facilidad que eso este, ya comienza a partir del día 12 para que le dure hasta el 24 que es la, la fiesta principal mercaderes califican como lentas las ventas está pues debajo de todos los años. Todo es lo que le puedo decir. Bueno, fíjate la calle, igual que si hubiera huelga hasta la que no hay gente en la calle, porque ¿qué van a comprar? mi Cordero, NTN, su noticiero regional.